Pues Muchas gracias. Les agradezco mucho su invitación. Para mí siempre realmente es un gusto estar con ustedes. Les ofrezco una disculpa por no haber podido estar de manera presencial. Ya lo platicaba con los compañeros y las compañeras. Hoy era un, un día un poco difícil y e intenté llegar, pero bueno, ya no fue posible. Estamos aquí en el cierre editorial, pero les agradezco mucho su invitación. Y pues podemos empezar precisamente esta charla que había preparado. Y que tiene que ver con el periodismo de investigación. Pienso que el periodismo de investigación es una herramienta eh, pues fundamental, incluso en la propia... Sí. Muy bien. A ver, vamos a ver si... Ahí está, creo que sí. Sí, muy bien. Pues, les... Pues, Gracias. Les comentaba que sobre el papel del propio periodismo en las luchas de emancipación de los pueblos, y pues eh, en realidad eh, pienso que todo periodismo finalmente es un instrumento que puede utilizar, ser utilizado por las distintas eh, clases sociales y por los grupos precisamente en lucha, en el sentido de que pues, como instrumento puede servir, por supuesto, para justificar un régimen, puede servir también para apuntalar un tipo de gobierno, pero también el periodismo, de hecho creo que el periodismo bien hecho siempre servirá para la emancipación de los pueblos porque lo que denuncia son injusticias. Entonces en ese sentido creo que el periodismo de investigación es, el, es un periodismo que incluso por encima del periodismo de opinión o el periodismo de análisis tiene unas potencialidades subversivas importantes, tiene unas potencialidades eh, ...muy importantes en el sentido de que cuestionan de manera directa al poder. El periodismo de opinión es muy bueno para divulgar ideas, para ganar debates... ...pero el periodismo que podría en realidad... Eh, ...podemos decir que cuestionar de manera directa al poder es el periodismo de investigación. En el sentido de que las investigaciones periodísticas... ...no están sujetas a si una persona piensa de una manera o de otra sino que presenta hechos incontrovertibles, documentos, datos, que finalmente terminan siendo aceptados por eh, las personas de distintas, signos ideológicos, de distintas maneras de pensar. Entonces, el periodismo, el periodismo eh, de investigación es precisamente el que cuestiona de manera directa el ejercicio de poder, tanto formal como de facto. Entonces, en ese sentido, pues señalar que el periodismo de investigación tiene tres características que consideramos importantes. Hay algunos eh, eh, analistas o teóricos del propio periodismo que dicen que, que tiene varias características, pero en realidad podemos enumerar nosotros tres. La primera de ellas es que el, el periodismo de investigación investiga aquello que personas en posición de poder no quieren que se investigue, no quieren que se sepa. Esta primera característica del periodismo de investigación es precisamente aquella que lo hace una, un oficio, más que una profesión, un oficio de alto riesgo. En el sentido de que las personas en posición de poder que no quieren que se investigue determinado asunto o que se informe sobre determinado asunto, pues podrían reaccionar en consecuencia tratando de silenciar al periodista. Y puede ser desde la negativa de información, la fix, asfixia económica, hasta la agresión física o incluso atentar contra su vida. Entonces, la primera característica del periodismo de investigación es esa, es investigar, documentar asuntos que personas o instituciones en posición de poder no desean que sea investigado. Lo segundo es que las investigaciones periodísticas sean iniciativa del propio periodista. Esta otra característica es importante, es interesante en el sentido de que hay investigaciones que se hacen por encargo, hay investigaciones que se hacen para... Eh, ...por un grupo político para afectar a otro político. En el caso del periodismo de investigación es iniciativa, reflexión misma del propio periodista... ...y por lo tanto está a salvo de ese tipo de intereses. En realidad, bueno, pues un periodista con formación, con, eh, podríamos decir que con conciencia, etcétera, ...pues siempre estará pensando que lo periodístico, lo que tiene interés, eh, eh, interés común, interés público, pues es aquello que afecta a los derechos humanos... ...que documenta el abuso de poder, la corrupción... ...entonces esa es la segunda característica del periodismo de investigación... ...y la tercera característica es que el trabajo sea resultado del propio ejercicio del periodista... ...esto parecería obvio pero en, ya en la realidad no lo es... ...hay en realidad muchos medios y periodistas que dicen hacer periodismo de investigación... ...pero en realidad solamente reciben filtraciones y se convierten en realidad en un vehículo de determinados grupos de interés para informar. Entonces informar lo que le interesa a esos grupos de interés. Entonces en ese sentido podríamos decir que son tres características. La primera es que eh, el poder se investigue, documente hechos que personas en posición de poder no desean que se investigue, que se revele que las investigaciones sean producto de la propia iniciativa del periodista y la tercera de ellas es la que también ya eh, estábamos comentando y que tiene que ver con que las investigaciones eh, pues tengan precisamente ese carácter público, eh, no sean ordenadas por alguien, sino que sea del propio interés del periodista. Entonces, cuando hablamos de personas en posición de poder, pues hablamos poder de en posición de poder tanto formal como de facto. El poder formal pues, son aquellos poderes constituidos legalmente, institucionalmente, en eh, sus tres niveles, ejecutivo, legislativo, judicial, todos aquellos que lo integran. Pero también están los poderes fácticos que nadie eligió, pero que son poderes y muchas veces son más importantes incluso que los poderes formales. Aquí estamos hablando de el poder económico, el sector empresarial, eh, prácticamente la COPARMEX, el prácticamente el Consejo Coordinador Empresarial, quienes lo integran, eh, también la jerarquía eclesiástica, también eh, los grupos de narcotráfico, todos ellos, todos esos personajes que ejercen poder, pues también son sujetos precisamente de investigación. Entonces, en ese sentido, hay quienes consideran al periodismo de investigación como una suerte de contrapoder que se enfrenta precisamente a los poderes formales y, y, y fácticos. Ahora bien, es a veces complicado hacer periodismo de investigación en México, pues tan solo por la propia estructura de los medios de comunicación, o se pertenece a uno de los grupos, o más bien se trabaja en, en alguno de estos grupos, estos consorcios empresariales mediáticos, y, o en algunos otros que, pues aunque tienen una fuerza, un esfuerzo perdón también importante, pues están limitados por las propias características, por la línea editorial que imponen los dueños, por la línea editorial que imponen eh, quienes o quienes consideran que... este aunque no sean dueños, pero tienen posición de decisión en estos en estos medios. Entonces, con todo eso tiene que lidiar el periodista, el reportero, la periodista que quiere ejercer el periodismo de, de, de investigación. Entonces, en este sentido, eh, pues valga esta charla, esta reflexión, para reivindicar el periodismo de investigación como un instrumento en la emancipación de los pueblos como un instrumento para investigar aquello que los poderosos no quieren que sea revelado, porque generalmente de qué es lo que se habla. Se habla de injusticia, se habla de violación a los derechos humanos y se habla de y se habla de eh, corrupción. Teniendo ya este antecedente, podemos entrar a platicar un poco, a reflexionar lo que me habían este, solicitado también ustedes y que tiene que ver con el periodismo que se interesa en asuntos de, que se le llama de seguridad nacional eh, y asuntos que tienen que ver incluso con el espionaje. En realidad, el eh, asunto de seguridad nacional, pues hay que recordar que finalmente la seguridad nacional son todos aquellos temas que le interesan al Estado eh, para salvaguardar su propia integridad. Eh, he tenido la oportunidad de documentar cuál es la Agenda Nacional de Riesgos en su momento del CISEN, de este organismo de inteligencia civil del Estado mexicano, llamado antes Centro de Investigación y Seguridad Nacional, hoy Centro Nacional de Inteligencia. Y pues veíamos que sí les interesa asuntos que tienen que ver con la gobernabilidad, como el propio narcotráfico, como la relación con Estados Unidos, todo esto para la propia integridad del Estado mexicano. Pero también aquí aparecían de manera muy clara lo, eh, algunos hechos, como por ejemplo el de los movimientos armados, los movimientos sociales, los grupos anarquistas, es decir, también la gente que lucha, la gente que se organiza para luchar, pues también son sujetos precisamente de investigación por los propios organismos del Estado, porque desde su perspectiva se atenta contra la seguridad nacional. Entonces, cuando, de hecho, en su momento, cuando publicamos, podemos recordar cómo estaban ahí los compañeros de Atenco, los organigramas de, sobre ellos, cómo estaba en su momento, que estaba en plena lucha el, el Sindicato Mexicano de Electricistas, pues también era sujeto de un espionaje intenso y ya de manera histórica hemos hemos investigado otros eh, actores que han sido considerados amenazas a la seguridad nacional y finalmente estamos hablando pues de movimientos estudiantiles como el del 90 la huelga 99 2000 de la de la UNAM el propio movimiento yo soy 132 donde incluso uno de los infiltrados del propio SISEN, pudimos nosotros comprobarlo terminó siendo el líder del el movimiento 130, yo soy 132 cómo fue él eh, escalando entre las propias discusiones, haciéndose pasar por compañero, haciéndose pasar por un militante, digamos, del movimiento totalmente convencido, pero que en realidad era un agente infiltrado por el propio por el propio Estado, por el propio CICEN y que llegó a controlar en un momento el movimiento Yo Soy 132. Eh, tuvimos también ya la oportunidad de documentar pues el asunto de Ayotzinapa y cómo pues, no se trató solamente de un infiltrado, del propio ejército quien estaba en, de manera desafortunada al interior de esta escuela, sino como hubo otros que también al interior de esta de esta escuela, y no solo al interior de Ayotzinapa, sino que incluso a, al interior de otras escuelas eh, normales rurales. Entonces, pues sí hemos visto al propio, al propio ejército, las propias instancias del Estado, como pues infiltran en algunos en algunos movimientos, tienen capacidad para hacerlo, y con eso también salto al asunto de pues de Pegasus, en el sentido de que Pegasus pues sirvió precisamente para eso, no nada más es de que tengan la capacidad de hacer escuchas, sino que tienen la capacidad de generar estrategias de penetración de determinados movimientos. En su momento dimos a conocer eh, los contratos de Pegasus, cuando prácticamente pues no se sabía absolutamente nada, era todavía el sexenio de Felipe Calderón, eh, tuvo la oportunidad de eh, contar con los contratos originales que se firmaron, y pudimos nosotros confirmar que se, se, se firmaron precisamente por el gobierno de Felipe Calderón para ser instalados en la sección segunda del Estado Mayor de la Defensa. Es decir, Pegasus se instaló eh, de, de, en un primer momento como un instrumento de inteligencia militar y que se destinó incluso todo un edificio, se acondicionó todo un edificio para poder operar esta plataforma y que esta plataforma pues tenía y de hecho tiene hasta la fecha pues la capacidad de intervenir de manera simultánea, más de mil teléfonos inteligentes, más de mil smartphones, y de acuerdo con las propias características del servicio que señala el documento, Pegasus tiene la posibilidad de controlar los teléfonos que infecta, sin que siquiera sea advertida esta situación por los usuarios. Pero controla absolutamente el teléfono, es decir, puede tomar fotos, puede grabar audio, puede enviar mensajes, puede acceder a, la, a los contactos, todo eso lo puede hacer sin que siquiera eh, tenga advertencia la persona que utiliza el teléfono. Son capacidades eh, muy, muy importantes desarrolladas por estas empresas israelíes y tendríamos que señalar que en el caso de Pegasus se adquiere durante el sexenio de Felipe Calderón, se utiliza en contra de los movimientos sociales más que contra el narcotráfico, se utiliza más contra los movimientos sociales y luego después, en el sexenio de, de Enrique Peña Nieto, este software se empieza a vender de manera corrupta, fraudulenta, dentro de las propias leyes del Estado burgués, pues. pero ellos empiezan a, a, a violar sus propias leyes y terminan vendiéndolo sin ningún tipo de control, de tal suerte que al día de hoy no sabemos cuántas personas tienen acceso a la plataforma Pegasus para espiar de manera masiva. Y me refiero que no solamente son personas que están en las instituciones de seguridad, sino que este software cayó en las manos del sector privado, del alto sector privado, que realmente son los que controlan mucho los hilos de todo lo que ocurre en el Estado mexicano. Entonces, este estos, este asunto de Pegasus pues es es utilizado por los grandes sectores privados y por eso también hemos visto ahora tanto espionaje, tanta intervención, porque pues también incluso ha llegado, ha llegado hasta ellos. Entonces, pues sí, señalar que... Que, que estos asuntos de seguridad eh, nacional eh, son objeto precisamente del periodismo de investigación y pues ya dependerá de cómo son abordados por cada periodista, por cada comunicador, en el sentido de que pues también el propio trabajo se hace desde una posición. Entonces, pues, hay quienes pues hemos decidido hacer nuestra nuestro oficio, ejercer nuestro oficio, pues desde las comunidades, desde el pueblo, desde nuestras propias convicciones, que por supuesto pueden estar erradas, pueden ser sujetos de debate, etcétera, pero desde una posición honesta y pues siempre pensando desde el punto de vista de estos comunicadores, dentro de los cuales humildemente me adscribo, pues es desde el pueblo, desde las personas, desde una lucha de liberación, pero también hay quienes utilizan estas mismas herramientas haciendo periodismo, ejerciendo periodismo, pero haciéndolo desde una manera de justificar el régimen y sobre todo de justificar al alto empresariado y de hacer que, eh, incluso, de justificar pues, la explotación del sistema en el que vivimos. Pues esto sería mi humilde participación en estos momentos, con todo gusto estoy al pendiente de sus preguntas, de sus comentarios. Muchas, muchas gracias, Sosimo. Y vamos a ver las preguntas para que nos si las, eh, las pueda responder. Ah, muchas gracias, eh. Compañero, un par de preguntas. Si pudieras um, platicarnos un poquito sobre las guacamayas. Y la otra es, si pudieras darnos una apreciación de cuál es, qué medidas de seguridad o qué medidas de prevención puede tomar uh, un profesional de la comunicación, una, una profesional de la comunicación, para este, resguardar su integridad, su vida física, uh, cuando está tocando temas que son sensitivos para los agentes del poder. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias, compañero. Este, bueno, en primer lugar sí eh, comentar que en el asunto de los guacamayas creo que son son archivos que no han sido explotados de manera suficiente. Prácticamente ya pasó esa efervescencia que ocurrió en un principio por ingresar a los a los guacamayas y pasó también por algo porque Muchos de quienes ingresaron eh, buscaban de manera rápida, muy, podríamos decir que incluso eficientista, encontrar algún tipo de información eh, que, que, de, que quienes están en la lucha política de arriba podrían utilizar. En este caso, digamos, ingresaron muchos periodistas vinculados realmente a la derecha desde hace mucho tiempo, tratando de encontrar algo que pudieran enderezar en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de manera fácil, de manera sencilla. Entonces, pues cuando vieron que no era tan sencillo, que tendría, que se tenía que, que investigar y que buscar desde una perspectiva, pues prácticamente lo, lo abandonaron. Ya en una charla con ustedes había comentado que prácticamente estos, estas informaciones de estos periodistas, lo máximo que pudieron sacar fue que precisamente López Obrador estaba enfermo de unas, de una serie de padecimientos que, ...que en realidad los tiene la mayoría de las personas que tienen la edad de él... ...es decir, no revelaron algo importante, algo algo fuerte... ...sin embargo, pues sí hay información muy, muy delicada... ...para la propia seguridad del Estado en todos esos archivos... ...hemos nosotros tenido la oportunidad, en mi caso yo que pude acceder a, esta, a este, también a esta base de datos... ...pues eh, revelar muchas cosas, tanto del asunto de, de lo que está mal en la, al interior de las propias Fuerzas Armadas pero también y sobre todo de lo que ellos eh, han espiado de la propia sociedad, de la propia geografía mexicana. Sobre guacamayas, en realidad no, no, no nadie va a encontrar alguna orden que haya dado López Obrador para reprimir, para, para corromper, para saquear. Pues por supuesto que no va a estar ahí. Entonces muchos que entraron buscando ese tipo de información pues prácticamente se fueron. Lo que tendríamos que buscar, en realidad son las informaciones que ellos tienen sobre nosotros, las informaciones que ellos recopilaron. Entonces, yo tuve la oportunidad, por ejemplo, ya de documentar cómo hay un mapa prácticamente del estado de Chiapas, en donde se da cuenta cómo en el subsuelo del territorio zapatista, pues hay una serie de riqueza natural, mineral, hídrica, también incluso los bosques en cuanto a maderas preciosas, que están siendo codiciadas por muchas empresas extranjeras y que han estado incluso presionando al gobierno mexicano pues para que, entre comillas, eh, se pacifique la zona y ellos puedan generar inversiones en el lugar. Entonces vemos que no solamente es la cuestión del litio, por ejemplo, que hay en Sonora, en Oaxaca, en otras partes del país, sino que, por ejemplo, prácticamente en Chiapas hay una suerte de acecho de la Coca-Cola por los recursos hídricos de la zona zapatista, hay un acecho de otras empresas mineras canadienses por las tierras raras que se van a complementar con el litio en esta transición energética que el capitalismo está buscando en estos momentos. Entonces, ese tipo de información es el que nosotros podemos incluso ver que está mapeada en este tipo de, de archivos y por eso se, sí se necesita pues, conocer un poco más de qué es lo que puede haber ahí para saber qué buscar y saber investigar pero también queda claro que se necesita una posición frente a la vida, incluso frente al sistema, pues para poder generar esas líneas de investigación. Si uno va con la idea meramente de la disputa por el poder arriba, pues va a ocurrir lo que les ocurrió a todos esos periodistas que se metieron y prácticamente sacaron cosas sobre, eh, incluso hasta chismes a veces, que en realidad tenían poco interés público. Si es que investigamos, por el contrario, desde pues, una posición de la liberación de los pueblos, de conciencia, vamos a llamarlo así, de clase, de, de, de, de, de defensa de la identidad indígena, etcétera desde ese tipo de valores, desde ese tipo de posiciones, pues entonces vamos a tener la oportunidad de acceder a esos documentos con otra mirada y vamos a empezar a obtener pues información que es relevante. Entonces, creo que Guacamayas no se ha explotado de manera suficiente también, por supuesto, que hay información muy importante sobre el narcotráfico. Eh, he tenido la oportunidad de documentar la estructura del cártel de Sinaloa y del cártel Jalisco Nueva Generación desde, desde estos archivos. Y por supuesto que considero también valioso hacerlo, porque finalmente estos grupos son grupos capitalistas, delincuenciales, que también explotan a comunidades enteras y que también son parte del poder en México. Son poderes fácticos. Ahora estamos viendo con el asunto de García Luna que incluso pues, no son poderes tan fácticos, sino son poderes que están en la propia estructura formal de las instituciones que integran el Estado mexicano. Entonces, por supuesto que también es importante documentar esas estructuras delincuenciales y ha sido eh, Guacamayas también eh, una fuente importante para poder eh, documentar y pues saber realmente las capacidades de estos propios grupos que finalmente decíamos pues, son grupos capitalistas Pueden ser grupos que en algunos sentidos se enfrenten al Estado, pero que en mucho, en mucho sentido, en realidad son parte, son un brazo no reconocido del propio Estado. Entonces, creo que también parece han servido el asunto de Guacamayas. Y el asunto el otro, lo de la protección que deberíamos de observar los periodistas que nos interesa el periodismo de investigación y, particularmente, los asuntos que se consideran de seguridad nacional, pues, hijo, de, creo que mi reflexión es un poco pesimista en ese sentido porque realmente los periodistas tenemos poco, eh, que eh, eh, me refiero, pocas herramientas realmente para protegernos al ciento por ciento. Lo único que nos puede proteger es nuestro propio trabajo. Eh, realmente, eh, si hay personas que quieren atentar en contra de nosotros, para ellas siempre será muy fácil, eh, porque pues somos personas que pues, publicamos con nuestro nombre, ...que somos identificables, que hacemos entrevistas... ...y la verdad es que también así tiene que ser... ...no podemos andar cuida andar trabajando, haciendo este tipo de labor... ...con alguien que nos esté cuidando atrás, armado, etcétera... Eh, ...el grupo de periodistas con el que estoy laborando y yo mismo... Eh, ...contamos con medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos... ...esto luego pues de muchos atentados en contra del medio y en contra de personas en lo particular emboscadas en su momento, eh, allanamiento de las oficinas, seguimientos, eh, amenazas, eh, y pues sí, incluso agresiones directas. Ustedes, algunos se acuerdan de nuestro compañero David Cilia que todavía por ahí anda, este, pues, trabajando y todo, que fue uno de los emboscados cuando pertenecía a este al medio de comunicación de Contralínea, junto con nuestra compañera Erika Ramírez, eh, y que, pues, a raíz de todas estas eh, agresiones que sufrimos, estos ataques incluso armados, pues eh, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió tomar cartas en el asunto y emitió una recomendación al gobierno mexicano para que se nos ofrecieran medidas cautelares. Dentro de las medidas cautelares, además de chalecos antibalas, además de radios de, de comunicación satelital, eh, pues también se nos dio la oportunidad, la posibilidad de que integrantes de la dependencia que nosotros quisiéramos del Estado mexicano designara a un tipo de guardaespaldas para que nos cuidara mientras hacíamos nuestro trabajo. Por supuesto que rechazamos esta posibilidad, en primer lugar porque habían sido los propios agentes del Estado los que se habían coludido para atacarnos en su momento, y en segundo lugar porque cómo vamos a trabajar, cómo vamos a ir a las comunidades, cómo vamos a, vamos a investigar corrupción teniendo a una persona armada atrás de nosotros. Entonces, de entrada, bueno, pues eso se rechazó, pero hay periodistas que lo aceptan. Hay periodistas que sienten, se sienten incluso, vamos a decirlo, importantes, porque los llevan eh, personas armadas a, a las entrevistas que tienen que hacer, porque desde que se levantan tienen a, a popularmente conocidos como guaruras, abriéndoles la puerta de coches para que los lleven a trabajar, etc. ¿no? Entonces, eh, por eso es algo que uno rechaza. Entonces, en ese sentido, pues sí, uno siempre está vulnerable Claro que hay mecanismos, nosotros tenemos algunos protocolos de, de, de, de, de seguridad, son valiosos, son importantes, eh, pero la verdad es que eh, generalmente pues si alguien quiere atentar contra nosotros es fácil de que es fácil hacerlo para ellos y la única defensa que tenemos nosotros pues es nuestro propio trabajo. Un ejemplo, eh, por ejemplo, cuando hemos investigado al propio narcotráfico pues, no, y no investigamos a un grupo, investigamos a otros para que el propio narcotráfico no entienda mal el mensaje y piense que estamos investigándolos a ellos por encargo del grupo contrario. Entonces, de entrada, tenemos que hacer un trabajo totalmente honesto, abierto, y hasta y, y, y, y además, incluso antes de publicar, tratamos de que la propia gente de la que estamos hablando se defienda. Es decir, si estamos investigando corrupción de un funcionario, de un servidor público, pues no publicamos nada más así, sino que incluso tratamos de hablar con ellos, aunque perdamos a veces la nota, aunque perdamos a veces la exclusiva, no porque hay, hay, hay, también hay reporteros, hay periodistas que, que eso es lo que más les interesa, más que hacer un trabajo de calidad, sino la exclusiva. Entonces, pues yo prefiero, eh, se los digo con gracia que con humildad, yo prefiero que se me caiga una nota, eh, pero dar a la oportunidad que el servidor público que estoy acusando de corrupción, de malversación de fondos, pues se defienda, yo le digo, yo tengo esto, tengo esto que documenta que tú este, malversaste esto, o incurriste en peculado, te doy la oportunidad de que tú digas lo que lo que a tu derecho convenga, lo que tú consideres que justifique esta conducta, y lo voy a publicar. Entonces, pues generalmente muchos terminan hablando ante la contundencia de, las, de la información, de los documentos, pero nosotros tenemos eh, una especie de protección en el sentido de que yo te doy la oportunidad de hablar, de defenderte. Hay quienes sí toman esa oportunidad, ¿no? Y entonces uno lo hace. Son maneras incluso de protegernos al, mo al momento de hacer nuestro propio trabajo, pero no solamente son, son maneras de protegernos. Finalmente, pues son maneras de fortalecer nuestro propio trabajo, porque como periodista de investigación, lo que tu principal patrimonio es tu credibilidad. Entonces, eh, no es ganar una nota, no es sacar una nota estridente, eh, sino es precisamente eh, documentar algo, mostrar una parte de la realidad. Entonces, pues sí, hay que hablar con todos los actores involucrados, eso incide también en nuestra propia seguridad, pero como les comentaba, eh, pues de manera eh, triste, pues no es algo que, que impida a personas que quieran hacer algún tipo de daño, pues decidirse hacerlo. Eh, en la espera de, de, de alguna pregunta, si hay en el público, quisiera regresar un poco a la, a la cosa a nivel digital, Sosimo, aprovechando la... la, la <coughs> Perdone, eh. era la emoción, pero eh, aprovechando eh, tu participación, ¿qué dirías eh, a las personas que, digamos, no tienen este nivel de riesgo como el que actualmente lo tienen? Eh, los periodistas en México de investigación, por supuesto, y críticos, además, eh, sino aquellas personas que se sienten intimidadas por el tipo de tecnologías de espionaje y vigilancia en México, que es eh, cómo podríamos actuar frente a ello, qué, qué, qué pasos eh, desde tú como persona podrías hacer como recomendaciones, digamos no pensando en que está todo perdido, sino justo esa posición política, esa posición vital que te hace seguir, desde ahí, ¿cómo y qué dirías a las personas que, que se sienten intimidadas por este tipo de tecnologías eh, de vigilancia y espionaje en México? Claro, pues sí, creo que, sí, muchas gracias, es muy importante también esta pregunta, pues para no enviar también el mensaje como que todo está perdido, mucha razón en... en en lo, que, en lo que comentas, muchas gracias por la, por la pregunta también, porque me da la oportunidad de abundar en este asunto ¿en qué sentido? en el que por supuesto que para las personas podría ser muy fácil a veces atentar en contra de periodistas, pero también ellos tienen un costo, y tampoco van a ir a todas, tampoco por cualquier cosa que uno publique, ellos van a decidir actuar en contra de un periodista, de un comunicador de alguien crítico, porque ellos también evalúan los costos entonces tampoco pueden eh, ellos eh, irse en ese sentido de manera generalizada. Por supuesto que hay, hay algunos que incluso quisieran, pero al ver la, los costos que tendría, por ejemplo, atentar contra alguien que esté investigando a, a alguna empresa grande y que esta persona lo haga público, pues esa empresa grande, esa minera, por ejemplo, esa plantación, ese, esos eh, grandes empresarios, pues saben que si atentan, termina revirtiéndosele también en el sentido de que pueden ser sujetos de investigación, de otros medios de comunicación, de otros periodistas, de la, del propio movimiento social, pues porque se atentó en contra de alguien que les estaba investigando. Entonces, si de entrada no es una represión así tampoco generalizada que puedan o que tengan la capacidad de hacer, entonces claro que hay un margen de maniobra, hay un margen de acción por un lado y por otro también, eh, hay que recordar que precisamente quienes eh, nos hemos adscrito a los movimientos de izquierda, a los movimientos de emancipación, etcétera, pues tenemos una, podríamos decir que incluso una autoridad moral que en este momento tendríamos que hacer valer y que también tendríamos que utilizarla como mecanismo de defensa. ¿En qué sentido? En el que precisamente la lucha... La lucha de nosotros, podríamos decir, o la lucha de que tiene la transformación real, auténtica, en realidad, de, del sistema eh, en el que vivimos, del fin del capitalismo, pues, de la emancipación de los pueblos, etcétera, pues, ¿por qué lo queremos? Por un asunto de justicia social, porque nosotros no somos los explotadores, porque nosotros no somos los egoístas, porque nosotros no somos quienes están eh, viendo de qué manera, pues, explotan a otros seres humanos y explotan a la propia naturaleza generalmente quienes están en el movimiento social, quienes se adscriben al movimiento de izquierda, también anarquistas, etcétera, pues generalmente están en, en pro del bien común, están por acabar las injusticias. Y así es como entonces nos tendremos que conducir. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque finalmente hoy los medios de comunicación, el desarrollo tecnológico, tienen la capacidad de escudriñar en nosotros mismos. Sí tenemos que cuidar. ¿Qué decimos? Cuando hablamos con otro compañero, ¿cómo nos referimos a los demás compañeros? Sí tenemos que cuidar cómo nos referimos a, nos, a los adversarios políticos, incluso fraternos dentro de las propias organizaciones. Sí tenemos que cuidar cómo eh, nos movemos políticamente al interior de las propias organizaciones. Lo que quiero decir es de que todo esto que hacemos prácticamente es del conocimiento de las agencias de seguridad y puede ser utilizado para desarticular un, un, un movimiento para destruir políticamente a una persona aunque no le hagan daño físico en ese sentido nosotros tenemos que saber qué es lo que hablamos dentro de los, eh, las comunicaciones que tenemos, no podemos incluso hablar ya con desparpajo, no podemos eh, criticar a la ligera si estamos hablando por teléfono a determinados compañeros, por ejemplo en términos en términos eh, eh, sencillos, ya llanos tenemos que realmente cuidarnos incluso de lo que hablamos, de lo que decimos a través de los medios de comunicación que, que tenemos a nuestro alcance, porque finalmente eso, todo lo que hay ahí puede ser utilizado en contra nuestra. Por supuesto que así hay información sensible que además estamos nosotros transmitiendo por estos medios, por teléfono, por chats, etcétera, pues estamos cayendo en un graso error. Entonces, ¿qué hacer? Pues precisamente comunicar este tipo de situaciones lo menos posible. Y también tener claridad de que todo aquello que hablamos por medios electrónicos es sujeto de ser grabado y es sujeto de que en días, semanas, meses o años después pueda ser exhibido para tratar de desarticular una lucha, para desprestigiar algún liderazgo, etc. Entonces, ¿cómo nos podemos cuidar? Pues sí, teniendo claridad de que lo que nosotros comunicamos por los medios de comunicación puede ser sujeto de escuchas. Y eso no quiere decir... Ya, pues entonces no voy a decir nada. Pues no, yo en este momento estamos platicando. Pero realmente, pues ¿qué estamos platicando? Que no sepan, en este momento, pues las propias agencias de seguridad. Nuestra posición política ahí está, y está y es pública. La manera en que elaboramos cada uno de nosotros en nuestras respectivas trincheras, pues también es pública y ahí está. El asunto es que no podemos estar compartiendo por estos por estos medios, estos canales, información que después pueda ser utilizada en contra nuestra y aunque aunque aunque eh, tenga una intención distinta, ellos pueden en realidad eh, pues, editar las cosas, ellos podrían incluso eh, descontextualizar lo que digamos, etcétera Por eso decíamos sí tener mucho cuidado de lo que decimos, de lo que hablamos. Eso no es ningún llamado a la, a la inacción, porque como les decía, pues en este momento, por ejemplo, estamos llevando mediante este canal, esta charla, pero al mismo tiempo, por muy críticos que podamos ser, pues son son públicas nuestras respectivas posiciones y prácticamente no estamos diciendo nada que no sepan por nuestra propia actividad pública. Pero ya para asuntos que tienen que ver con la propia organización, lo mejor obviamente será pues no utilizar los medios de comunicación o utilizar aquellos medios de comunicación con mayor nivel de encriptación. Por ejemplo, eh, yo he tenido la oportunidad en su momento de trabajar con Wikileaks para precisamente un trabajo sobre la ultraderecha del yunque en México. Eh, incluso dimos a conocer nombres de eh, familiares de, de, de los Carranza que este que, que son parte de la estructura clandestina del yunque hoy, eh, gracias a un trabajo que pudimos hacer con Wikileaks, y ahí sí, el nivel de encriptación pues, fue muy, muy importante, eh, pero... Eh, eh, digamos, en ese sentido, pues sí, todavía sabemos que tenemos un poco más de libertad de hablar sobre determinados asuntos que pueden ser, ser, ser sensibles, pero la verdad lo mejor pues es la comunicación interpersonal y eh, generar las propias claves a veces para hablar de, de distintos temas, pues siempre está bien. Ellos tienen sus propias claves incluso para referirse a determinados asuntos, pues creo que a determin para determinados asuntos, pues sí, las propias organizaciones podrían generar también algún lenguaje en ese sentido. Sosimo, ha sido un, un verdadero placer escucharte esta tarde. Muchísimas gracias con todas las complicaciones que ha tenido este viernes eh, para ti, para todas aquí, eh, llegar hasta la sede. Eh, nos dejas con muchas eh, reflexiones e hilos abiertos, ¿no? que podemos ir desarrollando a lo largo de diferentes espacios, eh, de este, entre otros. Pero bueno, de antemano, muchísimas gracias por tu participación en Hija Común. Y, y también el agradecimiento de el, todos mis colegas aquí presentes y de las personas que se mantuvieron muy atentas escuchándote. Yo les agradezco a ustedes su amabilidad, les agradezco mucho que me hayan invitado, me siento muy honrado cuando ustedes me invitan, muchas gracias y si es que en algún momento eh, podemos platicar de manera más extendida sobre estos asuntos, y si en algún momento consideran que pudiera yo opinar en algún asunto de lo que ustedes estén comentando, claro, con el objetivo de, de darles una humilde opinión en el sentido de aportar algo, pues con todo gusto siempre cuente conmigo. Muchos abrazos a todas, a todos. Siempre es un gusto estar con ustedes. Muchos abrazos para ti y unos aplausos desde acá. Gracias. Gracias. gracias. Muchas gracias. Eh. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta pronto, Sosimo. Hasta pronto.